nos vamos al departamento de Luján de Cuyo porque allí están alarmados y ustedes van a saber por qué justamente tiene que ver con este porcentaje de aumento de actas viales que se han labrado allí en este departamento y sobre todo el por qué la mayoría o el 50% de estas actas viales han dado... Por alcoholemias positivas. 25 alcoholemias positivas en lo que fue este fin de semana. Alarmados justamente por esto, porque la mayoría eran jóvenes con altos índices de alcohol en sangre. Nos ha llamado la atención, pues, este fin de semana han sido dentro de la cantidad de controles, pues los controles de tránsito son todos selectivos. Este, y en 25 controles o alcoholemias que se realizaron, este, hemos tenido una cantidad eh, que ha salido de lo común de los fines de semana normales, 25 alcoholemias se hicieron este fin de semana, este, positivas, y dentro de esas, de mayor de un miligramo, eh, bastantes. y eso nos ha llamado la atención, eh, toda la mayoría jóvenes. Uh, Luján, tiene una característica muy especial, la mayor cantidad de boliches de diversión nocturna está en Chacras de Coria, en parte de Luján. Tenemos la adicional de, de la montaña, Potrerillos muy visitados, Cacheuta, Carrizal. En Cacheuta hemos tenido que instalar un destacamento vial móvil que está permanente ahí, que va a estar toda la temporada de verano y de turismo por, por estas mismas cosas. ¿no? La gente va a comer asado a la montaña y toma alcohol y viene manejando. Se realizan más o menos unos 50, 60 controles. Nos da, por lo general, el 30%, el 20% de esos el total de controles nos da los positivos de alcoholemia. Pero este fin de semana ha sido un 50% casi.